y qué tiempo tiene la escuela de ahí de la estancia no. lleva nada. se cayó ah. nada más llevaron en las raciones alimenticias una sola vez y no se la han vuelto a llevar más en la estaca, ¿cómo que se llama la escuela de ahí de la estancia ah, no. ¿cómo que se llama la escuela? madre gracias Pablo, madre, gracias, Pablo. atención señor del gobierno fueron una vez y los lo, lo, lo estudiantes, los niños de Madreta Gracia Pablo, solamente comen una vez. Así no, así no. Buenas noches, dígame usted. Dígame usted. ¿De dónde me hablo Aquí, en la segunda etapa de los pinos, aquí, detrás del el cuartelito, aquí no anda ni agua, porque ni ni agua. ¿Cómo va a ser? Pero ellos me dijeron que sí, que que, que, que... Que, que han llevado todos los sitios y que todo el mundo está comiendo y entonces yo, yo no entiendo la gente ah sí ya yo che, chequeé eso lo voy a interpretar en un momentito bien miren, tengo que hacer este comentario rapidito ya tengo muchas informaciones muchas cosas muchas cosas y no puedo dejarlo ah yo ayer hice un sondeo aquí. Tú tienes el numerito por ahí, ¿verdad? Míralo aquí, míralo aquí. Búscalo para que vea que coincide. Esto salió hoy para que ustedes vean que yo me adelanto. Y el Centro Económico del Cibao Búscámelo por ahí porque eso nada más lo entiendes tú esa cuestión tan moderna. Buenas noches, dígame usted. Recibe esta llamadita en lo que tú me buscas. Eso. Dígame usted ay disculpen usted ahí mal de marqué sin querer a la gente, muy bien dice el centro económico del Cibao que Luis Abinader tiene un 53.9% Gonzalo tiene un 35.2% o sea que ha subido mucho y Lionel tiene un 9.5% eso coincide con lo que dice la vicepresidencia de la República que dice mi esposo yo lo amo pero mi esposo sabe que no está buscando nada que es lo que tiene es un 8% yo soy el de encuesta de la 9.5. Yo dije, este, esta cuestión del centro, No creen nada de esto, porque sale otra encuesta también, de por ejemplo, Asisa, que dice que Leonel está en primer lugar. Hay otra encuesta que encima dos, que dice que Gonzalo tiene 51 y todo esté buscando percepción. Ninguna de estas dice la verdad. Pero esta de hoy coincide con la que yo hice ayer, que luisa con un 51.18, Gonzalo un 33, aquí Gonzalo tiene un 35. Y la mía tiene un 33.74. Tiene un 53, Luis aquí, y aquí tiene un 51. Y le dieron 9 y Leonel tiene aquí un 14. Va más o menos por ahí. Pero no crean en esa cuestión de encuesta que lo que están metiendo en percepción, todas demostraron que mienten. Tiene un error de un 4.5%. Pero no crean en nada de eso. Lo que yo quería decir era lo siguiente. Mire, a mí me da risa con todo el aparataje que se está viviendo en este país desde el Ministerio de Salud Pública. Es una crítica constructiva de la tanta que le ha hecho el ministro con quien no estaba de acuerdo en nada. Porque yo he dicho que el ministro de Salud Pública es primero político que médico. Parece que se le olvidó la medicina y no lo digo yo. Lo han dicho muchos de sus colegas médicos, epidemiólogos. Incluso en la receta médica de la Z, todo el mundo expresando ahí que perdió el rigor científico con el manejo que ha tenido y el trato a los médicos. Si hubiesen hecho lo que se hace en otros países, los profesionales más calificados, ¿dónde están? Están en el gremio, en el Colegio Médico Dominicano que le dirige Waldo Ariel Suero por falta de humildad y por no reconocer su talento, su capacidad de gerencia, de administración como médico. Porque también él es un especialista en la administración de la cosa en salud. En de salud. Tiene maestría en gerencia de salud y un hombre muy preparado. Además, es un hombre visionario que está luchando porque aglutina a los médicos de todas las categorías y diversidades. Si se hubiese llevado de él, yo dije que compartía el criterio de lo que había establecido Waldo Ariel Suero, que aquí había cuando inició la pandemia y se declaró el primer estado de emergencia, que hacerla por 30 días sin nadie salir de su casa. 30 días trancado, todo el mundo. ¿Qué buscaba eso? Frenar la cadena de contagio y la curva de crecimiento se si hubiese frenado. Ninguna persona positiva hubiese estado circulando en las calles y las personas a través de la línea que dio el Estado preparar las los asuntos privados, las ambulancias, con la línea de asistencia, hubiesen dicho miren estos sectores donde hay mayor brote. Se debió comenzar viendo la entrada de los turistas, los aviones, las fechas. ¿Por dónde entraron esta gente? Porque miren que el italiano fue el primero. Me pareció una periodista diciendo que yo en enero estuve ya y vine con el COVID-19, o sea que ella lo trajo. Porque puede que lo trajo y pudo salir. Y toda la gente en ese avión se contagió. Porque no se marcaron los protocolos de seguridad. Además, yo me pregunto, con todas las indicaciones que yo hice desde aquí, que al final terminaron haciendo lo que yo dije, siendo yo un abogado, todo lo que yo dije. Yo dije, hay que hacer pruebas rápidas y colectivas. Ahí se hicieron las pruebas rápidas y colectivas que le llaman PCR. Yo dije, había que intervenir con laboratorios ambulantes, habilitados en Guagua. ¿Qué hicieron? Tuvieron que habilitarlo. Porque parece que fue parte de un plan de ir aplicándolo cuenta gota para administrarlo y manejarlo todo el Estado como si se tratara de una mafia de la cosa nuestra. ¿Qué más dije yo? Hay que llevar hospitales móviles, permítanle a Luis, a quien sea, que ponga carpa, ojalá que sean hospitales móviles. Se habilitar centros habitacionales sin ningún tipo de condición. Y ahí está la gente quejándose. Yo lo presenté ayer y lo voy a presentar hoy otra vez para que ustedes vean cómo se está quejando. la gente. Todo el que llega ahí cree que llegó al paredón. Ustedes saben a qué se parecen los centros de retención, que yo le llamo de retención, no de rehabilitación ni de internamiento. Ni nada de eso, porque lo, lo cuidan guardia, como si se tratara de que tuvieran el eh, problema de radioactividad y se hubiese escapado alguna bomba atómica. Los vigilan y lo tienen preso. Le dan comida como los puercos de la mala que tal estado. Lo tiran ahí como animales, no lo dejan ver a sus familiares. Ustedes no saben que los sistemas de defensa del cuerpo están en la mente primero. Y que cuando usted separa a una persona de su familia, tiene que permitirle que se comuniquen. Que esa persona a distancia lleven la comida que quieran y que haya una especie de de, de, de, de condiciones humanas, porque eso se parece. Usted sabe a qué se parece. En esos centros? Estaba conversando con un médico ilustre hoy que sabe mucho de esto A los centros de la Alemania nazi, al más famoso que había en Atwich. Sí, en Atwich, el más famoso. Vámonos a llevarlo a esos centros, cámaras de gas, fusilamiento y muerte. de la gente... ¿Qué ha reaccionado producto de eso? Se está muriendo en su casa, se está enfermando en su casa, no llaman a ninguna línea de atención y la gente prefiere atender con té, automedicarse o llamar telefónica a un médico y comprar en la farmacia y atenderse. Por eso yo dije, no están saliendo la cantidad de muertos que son y de contagiados porque no se están haciendo la suficiente cantidad de pruebas. Se están haciendo ahora más pruebas y están saliendo más positivos. ¿Qué buscan con eso? No sé. Establecer un estado de alerta para que se siga prolongando la cuarentena y la declaratoria de emergencia que ahora le dieron 15 más. ¿Qué busca Es Una estupidez. ¿Por qué? Voy a decirlo muy sencillamente. ¿Por qué? No sé. Vamos a circular de día empegotados y embadurnados como si fuéramos postalistas y pegados como los animales. No, cuidado, que ofende. Yo presenté aquí fina de... Y ahora y, y, y, y jauría y estaban en orden para recibir su alimento. Los animales son disciplinados. El único animal que es capaz de autodestruirse con su conducta y destruir a lo que les rodean es el hombre. En los supermercados, en el banco de reserva, en los bancos ya funcionando. En los colmadones y colmados y en la mañana todo el mundo circulando, bebiendo cerveza, caminando, andando y en todos esos lugares y les voy a presentar una imagen ahora como si la gente fuese. Como Superman. Pero que ni siquiera la criptonita puede con ello y el virus está circulando. Ustedes creen que un día que vaya a Salud Pública y limpia un piso y que vaya y limpie un centro comercial de aquí se va a resolver el sistema de contagio. No porque el contagio está en los carritos, el virus está circulando en las escaleras, el virus está circulando en los metales, en los platos. Cuando una gente va a preguntar un precio de una cosa, el dominicano tiene esta costumbre, va y pone mano y está circulando y va circulando en los lugares donde se pone la gente en el aire y dura dos, tres, cuatro horas. El virus se queda circulando y estamos entonces todo el mundo contagiándose en la mañana para ir a enfermar a su familia en la noche y guardar un toque de queda que nadie respeta. Porque encima de veces el dominicano es indisciplinado. Yo he dicho el dominicano tiene problemas aquí en este país con tres cosas. Para hacer fila, para ser puntuales. Usted no quiere robarse el turno del otro y saltar la fila. No estamos acostumbrados a eso. Y por eso la gente se pone a hablar pluma de burro, y esa y esa cadena de contagio de saliva y todo esto con esta mascarilla, porque ahora la gente se ha inventado agarrar un un, un panty, amarrárselo en la cara o agarran una, un brasier de una mujer, le cortan un pedazo y se lo ponen volteado aquí y creen que están cubriéndose con eso. O como yo he visto algunos No por este paño, para que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo. Agarran un pañuelo como este. Se lo amarran, detrás, se lo amarran detrás y hacen esto. Para que ustedes entiendan, si sí, ya no vamos, para que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo. Le ponen esta forma, son genios, dominicanos genio, y se lo amarran así. Y ya usted sabe, y, y ya usted sabe, mi hermano, miren, y el virus entrándole por la nariz, por los ojos, y la saliva, y por aquí, esto no sirve, la saliva sale cuando usted tose. Y usted la recibe también, cuando la recibe, una tela como esta. Y ahí anda el dominicano contagiado, que se tiene complejo de Superman, pero que no tiene problemas con la cristonita. Ni la cristonita puede con los dominicanos. Entonces estamos en la mañana. Contagiándonos todos. ¿Cómo demonios? Perdón. ¿Cómo señor? Perdóname. ¿Cómo Dios se va a acabar este contagio? Si todo el mundo va entonces a la noche. Inmediatamente. ¿Saben qué es lo que hace de noche? Ya con esto termino. Yo voy a presentar el video aquí. O sea, la patrulla. todo el mundo para afuera. Beber, hacer domino en la las los Yo salí un día vine aquí al filo de la navaja antes del tope de queda yo quiero que usted vea cómo estaba la gente en el medio, un día normal y la verdad que, que salí que los dos muertos enterrándolos para el cementerio nuevo y los dos cuando yo venía para la Mercedes calladito la gente en su cajita ahí, parata para que nadie los vea ni los visite en salud pública esto no va a acabar nunca cuando yo veo que van a ser un cerco epidemiológico y miren que yo lo que soy abogado, no soy médico pero trabajé mucho en salud, tengo del médico de de ellos uno, un gran gerente, fue director regional, director provincial, director de área. Bueno, estuvo en todos esos cargos, hasta como subdirector en el hospital, hasta el momento en que renunció de todos los lugares. Y mi hermanita, la más pequeña, dirigiendo, su de del oncológico, de la Residencia Médica, de la Residencia del Hospital, partiendo de la docencia de las universidades. Bueno, nosotros somos todos así. Pero lo que quiero decir de todo esto es, un ser no pero vamos a bloquear las entradas, que vamos a intervenir, eso debió hacerse el principio. Ahora lo que se va a hacer es más positivo. Esos es focos de contagio donde se ha mantenido una cadena de crecimiento en las 5 o 7 principales provincias del país, ha habido que hacerlo de emergencia los laboratorios, llevarlo a los la ambulantes, hacer los tratamientos, porque también han acaparado los medicamentos. La gente que tiene niños con problemas de luz no encuentra su medicamento. Tengo una persona que... Creo que se la vamos a conseguir, que eso ya se está muriendo con 15 añitos, que además tiene síndrome de Down. Ha desaparecido todo eso. Y vamos a hacer ese show para tener una cuestión de un tiene que cantar el presidente para decir que está resolviendo. con bueno, un hombre que yo creo que se ha olvidado la medicina, que se ha convertido en un burócrata y el Estado ha manejado eso políticamente para su beneficio. El Estado ha utilizado el COVID-19 para campaña política. Y ahí acabo. No va a terminar esto nunca. Vamos a seguir de 15 en 15, llegaremos al 5 de julio. Y yo le digo algo. Si esta dictadura sigue así, aquí puede pasar algo. Aunque el tema está confuso y aunque aquí nadie tiene nada seguro, este pueblo está harto, está trancado. Yo voy a hacer un sondeo después de la de la de la pausa, y le voy a preguntar a la gente: ¿a qué usted le tiene más miedo? ¿Al COVID-19 o al hambre? Y usted verá que gana el hambre. Buenas noches, dígame antes de. Buenas noches, dígame. Dame, buena noche, dígame. Eh, buenas noches, le hablo desde aquí de Samaná. Dime, amor. Eh, me dieron una noticia, dije que a mí mandaron un video la semana pasada de una gente que estaban perdidos en Gaza Voy a, cheque, voy a chequearlo, voy a chequearlo, mi amor. Yo lo puse en las redes, el nombre de las dos personas. Eh, no me han informado si ellas aparecieron, habían desaparecido en Altamar, de Santa Bárbara de Samaná. Me enviaron eso desde el jueves. Eh, yo le pregunté a nuestro responsable allá que si tenía alguna información que me la diera. No me la han dado, no me la han dado. Y después de la pausa yo te voy a dar esa información, ¿de acuerdo? Vamos a la pausa, a la pausa, a la pausa, que tengo dos coordinadores y ellos tienen toda la razón que es tiempo de publicidad. Adelante, señor director.